Allí donde seas celebrada, donde seas abrazada, donde seas respetada, donde seas quien eres y no lo que quieran que seas, donde seas tú, libre y llanamente tú, perfectamente imperfecta sin temor y sin culpa, aprendiendo a ser humana. Allí donde puedas gritar tus logros tan alto como tus derrotas, porque te amarán de igual modo. Allí donde puedas tirar abajo todos los muros y barreras y puedas lanzar al viento las semillas de tu corazón, con la confianza plena de que brotarán, no lo dudes. Ahí quédate. Ahí estarás en casa. Desde mi tercer librijo, Poemagia, Buenas tardes y buenos días a todas y a todos, raíces de luz que se entretejen más allá de la madre tierra. Gracias, la que os habla, Ada Luz Márquez, desde este pueblito de montaña en España, aquí día 17 y estamos rompiendo todas las fronteras y todas las barreras con este lazo de amor planetario. Gracias a cada una de las almas que formáis parte de esta leyenda, de esta medicina que ya es historia. Gracias por abrigar mi corazón a todas y cada una de las almas que formáis parte de este milagro. Gracias a las hermanas y hermanos que resonáis con este sentir planetario. Gracias a las 121 personas que somos ahora mismo, ya vamos llegando desde todas partes del mundo Ahí estoy viendo desde Honduras, desde España, desde Buenos Aires, desde Italia. Estamos, la misma tribu planetaria, sin distancias, reunidas a través de estas redes de luz. Hoy vamos a comenzar. Desde España nos vamos a ir de nuevo a diferentes saltos cuánticos ayer fue maravilloso igual que antes de ayer el domingo realmente está siendo una medicina planetaria y así lo será porque queremos deciros que todo esto lo haremos luego cuando acabe el congreso lo llevaremos al canal de youtube de escuela hijas de la tierra para que lo podamos disfrutar Todas y todos, y esta medicina se expanda de estas mujeres maravillosas a todo el infinito entero. Gracias, gracias. Ahí os voy viendo llegar desde Copenhague, ahí desde Francia, México, Argentina, Colombia. ¡Qué maravilla! Gracias, pues precisamente un saltito cuántico nos vamos a dar al otro ladito del charco ahora mismo desde España nos vamos directamente hasta Argentina me voy contigo ya por ti Guaraní, nuestra guarita hermosa nos vamos contigo hermana maravillosa ahí te tengo, ahí te tengo corazón Guaraní Caracciolo, ella está en Argentina mujer medicina maravillosa guardiana munaiki ceremoniante mapuche guardiana del fuego moon mother Tree, sacerdotisa de isis terapeuta holística osteópata vivió en comunidades durante 18 años y viajó por américa durante 15 años nada más ni nada menos enseñando y aprendiendo de diferentes comunidades ella es nuestra guarita hermosa, un ser de luz maravilloso, de estos seres de luz hermosos que la vida te pone en el, en el camino, más allá de lo físico. Hemos tenido eh, el gran honor de conocernos, de conocerte, guarita, a través de la red, de esta red de luz planetaria y es un honor, hermana. Tenerte aquí con nosotros, mujer medicina maravillosa. Ahí te doy el audio, hermana. Bienvenida, todo tuyo, el bastón de la palabra, Guarita hermosa. Gracias, Adita, gracias. No sé si me escuchan. Te escuchamos fenomenal, Guarita. Bueno, bueno infinitamente agradecida a Ada eh, y a todo el equipo de Hija de las Tierras, que la verdad que mm, me siento muy honrada. Estoy súper emocionada, el corazón me late, que no te puedo explicar. Agradecer a todas las personas, a las hermanas que han participado estos días con sus ponencias y a todas las personas que participan escuchando, pero que están activas de una u otra manera, a las que estuvieron, a las que están, a las que van a seguir llegando. Eh, es un momento muy especial, estamos todos en cuarentena. Y esta cuarentena nos, nos ha traído a todos, creo que, mucho aprendizaje. Muchísimo. El estar hacia adentro, el aprender a no correr, el aprender a dejar eh, de lado muchas cosas que no son necesarias. Eh, a, aprender a volver a vincularnos con la familia, con los amigos, a valorar la vida, eh, a valorar la vida en su totalidad. Eh, la vida y la muerte, como paso a otro estado de conciencia. Eh, yo quiero agradecer muchísimo, voy a comenzar hoy este trabajo eh, con mi saumador, haciendo los rezos para todos los seres sintientes del planeta y para la Madre Tierra que es un ser vivo, agradeciendo y convocando a los guardianes de las cuatro direcciones, a los guardianes de la tierra y del cielo, para que nos acompañen, nos den la fuerza, la alegría, la sanación que todos necesitamos y sobre todo la comprensión y el esclarecimiento para poder aprovechar este momento que estamos viviendo a nivel planetario. Bien, hay tantas cosas por decir, la verdad que no, no preparé, porque considero que es un día para expresar desde el corazón. Muchas personas, hombres y mujeres a los cuales también hay que honrar, hemos venido teniendo sueños, visiones y experiencias prácticamente desde que hemos nacido, somos conscientes de ellos. Y nos hemos venido preparando de una u otra manera para este tiempo, para este tiempo planetario donde hay que dar un salto en la evolución. Y dentro de ese salto de la evolución que hoy observamos como el cielo está más... Azul, las aguas del planeta se han limpiado, um, el aire se ha limpiado, los animalitos bajan a las ciudades libres, felices. Esto es un llamado de atención para todos nosotros. El poder volcarnos hacia adentro y empezar a trabajar una energía un poquito más amorosa. Con fuerza. Y estoy hablando de la energía del corazón que tiene que ver con también la energía de nuestro útero como mujeres. La energía femenina. Que es la base de la creación. Es un momento muy especial para honrarnos las mujeres. Formarnos. Porque tenemos una misión importante, cada una donde le toque, sea que eligió tener hijos o no, pero estamos involucradas en la sociedad en todos los niveles, en la educación, en la crianza, dentro de los trabajos, el apoyo al compañero, entonces tenemos que crecer. En algunas tradiciones se dice que la mujer nace, pero se hace, con la experiencia de vida. Y eso yo no tengo ninguna duda. La mujer se construye día a día. Y quiero hablarles hoy de algo muy especial como Moon Mother, que es el trabajo de la energía femenina a través de nuestro útero. De poder enraizarnos en la tierra y también de poder volar. Y de a través de nuestro útero y nuestro corazón poder... Empoderarnos. Gran parte de nuestro trabajo interior viene de conocernos y de conocer los arquetipos que ciclamos a través de nuestros periodos y de nuestra luna física. Hay, acá habrá muchas mujeres que menstruan y que seguramente ya entregan su sangre a la tierra y las que ya no menstruamos, porque ya estamos en la etapa de las. Abuelas, yo voy a cumplir 61 años. Nos ligamos a los ciclos naturales de la luna física. Y así van apareciendo todo ese conocimiento maravilloso de la mujer bruja, la que menstrua o la que, la que se liga a la luna nueva. Cuando nos metemos dentro de nuestra cueva interna, nuestra cueva interior, y allí estamos tranquilas, quietas, con una energía que hace que nos metamos naturalmente hacia adentro y podamos gestar sueños, visiones, resolver situaciones. Es un momento de mucho poder y de mucha alquimia para la mujer. Y luego vamos pasando, como hacen los ciclos de la luna física, por otra etapa, que es la doncella. Cuando ya se deja, se pasa la menstruación y nos sentimos hechas una campanita, eh, felices, alegres, con capacidad de organizar, de armar, de preparar eh, cosas, proyectos, empezar a darle fuerza, estamos más sociables. Y a los 14 días vamos a esa maravillosa luna llena, que es el momento donde la mujer está apta para... Crear vida. Crear vida de hijos físicos y crear también vida a proyectos. Y es el momento en que nos encanta cocinar, apapachar a la gente en casa, eh, cuidar a los demás, apoyarlos, y a veces nos olvidamos que el resto del mes pasamos por otros estados. Y luego, cada siete días vamos renovando ese periodo, y vamos entrando a la fase de la hechicera, de la maga, la creadora, la artista, la sanadora, la educadora. Una etapa maravillosa, de mucha creatividad para expresar, para hacer. Nos volvemos realmente mágicas. Y todo nuestro ciclo de conocimiento, como nos explica nuestra amada Miranda Gray, nuestra maestra de bendición de útero, todo el trabajo nuestro se resume en gran parte en ese proceso. Y en cada una de esas fases, cada cual va a ir trabajando. Pero este es un tiempo en el que tenemos que enraizarnos y poder volar con las alas del espíritu. Y cada una, con la práctica que tenga, con lo que haya aprendido, yo creo que somos muy necesarias todas, porque todas somos mujeres medicinas, Todas tenemos sabiduría interior y tenemos que aplicarlas. Creo que este es el momento en el que el planeta nos pide poder practicar y aplicar lo que vinimos acumulando quizás durante años. Animarse a dar esos pasitos como mujeres. Estamos en un planeta Tierra donde hay día y noche, donde hay luz y sombra. así Así somos adentro nuestra. Tenemos nuestra sombra y tenemos nuestra luminosidad. Y dicen las tradiciones, especialmente andinas, que esa luz oscura necesita también de la luz brillante. Así que creo que todas nosotras, y los hombres también, en este tiempo, nos vamos convirtiendo un poquito en esos faros de luz para poder compartir para poder hacer servicio, de la mejor manera que cada uno pueda, no hay una fórmula, convertirse en una bruja, en una maga, en una alquimista, eh, no tiene fórmulas, yo creo que todas vamos aprendiendo y cada una adentro va reconstruyendo su memoria antigua y su experiencia actual para poder completarse. En la tradición andina también nos explican que no, los seres humanos no nacemos completos y se nos tenemos que completar, que tenemos que volver a traer nuestras partes conscientes para poder florecer. Y así el hombre se convierte en hombre fuego y la mujer se convierte en mujer flor. Es una hermosa Analogía y una gran verdad, ser caminantes en la tierra. Ahora caminamos dentro de casa o caminamos con el espíritu, pero es un tiempo muy especial. Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, lo primero es enraizarse y agradecer, agradecer profundamente cada día, cada despertar llenarnos de la energía del Padre Sol, del Kata Inti, pisar la Tierra, el suelo y agradecer a la Pachamama, a la Madre Tierra, para poder traer también esa energía hacia nuestro cuerpo físico. Somos seres multidimensionales, habitamos en muchos cuerpos aquí y ahora. Entonces el trabajo es ese, poder evolucionar y compartir. Yo quería, bueno, hay tantas cosas para decir, pero quiero compartirles algo que escribí hace varios años atrás. Es simplemente un escrito. Les voy a invitar a cerrar los ojos, a que cierren los ojos, tomen una o dos respiraciones profundas, Y vamos a irnos hacia adentro, hacia el corazón, en ese espacio aquí ahora de silencio, de quietud, donde solo está la respiración y el latir del corazón. donde escuchamos este pulso, que es el de la Tierra y el del Universo, y dejamos que este sonido, que es el llamado de la Madre Tierra, entre en todos nuestros cuerpos, en nuestras células. Y desde esa quietud y desde ese silencio les voy a hablar. Soy cielo y tierra en eterno presente construyendo mi femenina humanidad. Me abrazo a las entrañas de la pachamama, la madre tierra, como un árbol buscando nutrición. Camino día a día hacia una infinita red, tejidas de manos solidarias, rozando la unidad. Soy perla, hecha de barro, sol y luna y al igual que otras perlas, me encuentro engarzada en el hilo de la eternidad. Mi esencia es fuego, aire, agua y tierra, alimentando la vida para crecer y para crear. Soy flor y fruto sabroso, entregando su néctar, al altar puro de la Madre Naturaleza. En mi cuerpo voy tejiendo experiencias que nacen danzando cantos del corazón. Pongo alas a mis ojos y vuelo cada noche a la infinitud de los misterios estrellados. Así, así me descubro cada instante en las acciones, en las experiencias, en los pensamientos y mis sentimientos, abrazando mi cielo, tierra, mi femenina y humana humanidad. Y nos quedamos un momento en nuestro corazón. Sintiendo. Observa lo que sientes. Un momento de silencio que es eterno podemos abrir los ojitos tengo acá conmigo todos estos días hemos elegido una velita de color un fuego, un fuego sagrado porque estamos en un gran círculo como hacemos siempre con, con nuestro círculo de mujeres acá en Buenos Aires en San Isidro, y elegí el color blanco porque el color blanco es la síntesis de todos los colores, y como dice nuestra amada tradición andina, la unidad en la diversidad, que es lo que tenemos que comprender todos para dejar a un lado la violencia, la confusión, las luchas de poderes. Aprender desde la compasión a compartir cada uno con lo que tenga, con lo que pueda. Va también esta velita encendida para todos los seres que están trascendiendo este plano, honrando a nuestros antepasados y ancestros que los van recibiendo y a todos esos seres que ya han cumplido su ciclo en la Tierra. Va también este rezo, esta plegaria del corazón, en esta luz encendida para todos los niños que están en el planeta, para todos los que están naciendo. Gracias. les voy a compartir un canto, un canto para las mujeres, que me acompaña desde el año 93, cuando lo aprendí viviendo en una de las comunidades donde estuve, y siempre viajando, y en los círculos, y en los planes, me acompañó hasta el día de hoy. Dice así... Yo soy la Diosa creadora de vida. Yo soy. a cantar. Allá vamos. Yo soy... Nos animamos, Guarita a... Yo soy mujer sagrada y divina ¿Dónde en... tienes no no hay... no hay... que ver? ¿Ahora ¿Estás? ¿Dónde tiene que ver? ¿Ahora dije... Yo soy la diosa que adora de vida Yo soy mujer y divina Yo soy, yo soy la diosa, yo soy Yo soy, yo soy la diosa, yo soy, yo soy. Es maravilla! ¡Maravilloso! Guarani, Guarani, maravilloso. Voy a daros a todos vos.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 Gracias. ¡Qué manto de amor! ¡Qué manto de amor divino! Vuelva y regresa a ti, igual que nos lo has dado a todas y a todos. Gracias. Guarani. Sara, gracias. gracias, gracias, gracias. Mira, tengo acá mi mate, que esta es nuestra bebida de origen guaraní. También yo tengo el permiso de hacer siempre la ceremonia de la yerba mate que tiene que ver también con parte de mis antepasados, de mis ancestros, y de acá mi amor y mi saludo a Jamie, la guardiana de la tradición guaraní, eh, de callari que nos, nos permite hacer. Y con esto, un poco ya cerrando, les quiero decir que apliquen todo lo que saben, la aromaterapia, las hierbas, esa, esa, esa maravilla de las hierbas, los ahumos, eh, la alimentación, eh, todas las prácticas que tengamos en este momento, eh, trabajar en el jardín, en fin, hay tanto para hacer, para sanar, y, e intencionemos, todo lo que hagamos, intencionemos, porque esa es la gran medicina, eso es lo que nos une al cielo y a la tierra, eso es, a través de nuestro corazón, a través de nuestro útero, nuestro plexo, de nuestro corazón y nuestra cabeza, que se unan las acciones con el muna y el amor, y con el yacha y la sabiduría interna. Esas tres, esos tres eh, digamos, palabras sagradas que se internalicen y se puedan aplicar a través de las intenciones y las acciones. Infinitamente, gracias, Patis, como Gracias a ti inmensamente por recordarnos que en todas partes también habita la Madre Tierra, en los gracias. cuatro elementos y en ese quinto elemento que hace la alquimia, en la tierrita de la maceta, ¿verdad? Se puede eh, sí. eh, trabajar también con una, una hojita, poniéndole esa intención, como nos cuentas. Está al alcance. Así es Ada, así es todo todo podemos una comida que nosotros hagamos con amor es pura sanación una limpieza que hacemos de nuestro hogar no solamente a través de un sahumo lo que limpiamos cuando yo estuve en Japón también anduvimos por allá y en las enseñanzas nos decían limpiar limpiar con la intención de que eso que tú limpias emita luz nuestras acciones tienen que llegar a emitir esa luz somos faros pequeños faros de luz y esas lucecitas en ese tejido maravilloso que es la red de la existencia, tiene que brillar, como cuando hacemos un, un bordado y lo llenamos de, de, de lentejuelas, y de, de colores, y de perlitas, bueno, y todas brillan y son hermosas y forman algo maravilloso, así somos los seres humanos, hombres, mujeres y niños. Entonces honremos este tiempo, honremos... Eh, nos honremos a nuestros ancestros y honremos y agradezcamos porque nosotros como almas elegimos venir a este tiempo con todos los desafíos para aprender y trascender y crear realmente una tierra nueva. Y yo creo que eso está sucediendo. Vale, gracias. Vamos a darle Importante. paso a mis otros dos amores que yo quiero muchísimo, que es Marisa y también mi otra hermanita está también por allí de Ecuador, que es, es un. ¡Aquí las tenemos! Estamos rodeadas de, pero maravillosas, seres de luz que, que generosa y altruistamente habéis acudido a este encuentro, que, que ha sido un encuentro más allá, incluso de nosotras mismas. Guarani, alma de luz, mujer guardiana de la tierra. Ahí estás con tu, con tu misita andina. Sí, sí es. Mi rezo para todos. Unidas y entrelazadas a través de los tejidos. También tengo yo mi misa andina por aquí. Que de... Qué maravilla, hermana. ¿Cómo, cómo se entrelazan todas las fronteras si somos una sola tierra. Latiendo. Al mismo compás. Gracias por tu medicina. Te están diciendo todo el mundo en el chat agradeciéndote. Qué maravilloso. Te están hablando. Son como una y gracias. Te están diciendo gracias, hermana, hermana, mujer medicina, guardiana de la tierra. Sulpaiki. Gracias, gracias, Munay, Munay, hermana. Gracias. Ña, ña y con tu permiso voy a seguir avanzando con todos estos mandos y todas estas cosas ver, veremos a ver sí creo que pues poco a poco le vamos como tomando el, el, el tranquillo a esto y lo vamos lo vamos cada día también eh, haciendo haciendo más y más cercano es una sensación ya tan familiar la que tenemos aquí, en esta tribu, que nos sentimos todas en familia. Así es, así es, dice Scarla, maravillosa su unión. Ahí, ahí estamos todas ya, es una llamada del alma, como la llamada que nos hace la tierra y de la que nos habla profundamente nuestra hermana Maravillosa Guaraní, el alma de la tierra que está siempre presente en el agua, en el aire, en la tierra, en el fuego, en una sola llamita caben todos los fuegos sagrados, en el aire puro que cada vez se siente más puro. Se pueden respirar las estrellas. La tierra siempre está bajo nuestros pies, más allá del asfalto. Está latiendo, está presente, está viva, está abrazándonos. En la agüita, cada gotita de lluvia que cae, cada gotita que tenemos en casa, que es un privilegio absoluto tener agua, Limpia corriente en casa, gratitud absoluta hacia todo lo que ya nos está abrazando. ¿Puedo sentarme aquí contigo? ¡Claro! Seguro que ella también quiere hablarte. ¿Ella? Hablo de la tierra y con la tierra conversábamos y cómo entender su lenguaje. El corazón de la tierra se abre como la flor abre sus pétalos y ofrece al mundo todo su néctar, siempre dispuesta a contar sus secretos a quien esté dispuesto a escucharla, no con los oídos del intelecto, esos están sordos, sino con los del alma. Las plantas comienzan a crecer y sus frutos a madurar como resultado de una larga y profunda conversación con la Tierra. Ella habla un lenguaje mucho más antiguo que el sánscrito y que todos sabemos, aún sin saberlo, aún sin ser conscientes de que la conversación ya comenzó hace rato. Ella habla el lenguaje del alma el mismo alma en distinta materia. Escucha y siente cómo late a través de tu corazón. Siente cómo desde tus pulmones ella toma aire y lo exhala en forma de viento. Escucha el canto del mundo entonando en el rumor de las hojas. El susurro del alma del agua. El vuelo de los pájaros en tus pies. La suavidad de una nube en tu piel. La fuerza de un volcán en tu ira. El destello de un trueno en cada impulso de tu corazón. Escucha. El canto del día y el canto de la noche. Y cuando comiences a escucharla, comenzarás a escucharte. La voz de la tierra es el eco de todo lo que resuena dentro. De mi segundo librijo, Susurros de la Tierra, vamos a dar otro salto cuántico. Bien enraizadas, como decía nuestra guarani, bien enraizadas todas a la misma raíz, madre. Nos vamos ahora desde Argentina hasta Ecuador. Nos vamos con nuestra amada Sofi Catalina Rosas Durán. Te tenemos por ahí, Sofi Te tengo localizada. Ahí te tengo. Ahí estás, hermana. A ver si ahora... A ver si ahora te puedo poner el vídeo. Ahí estás. Ahí estás, Sofi. Yo creo que ya estás ahí. Ok, hermana mía. Ahí te tenemos, hermana del alma. <risa> Sofi Catalina Rosas Durán, en Ecuador. Nuestra Sofi del alma es terapeuta holística tarotista y acompañante en procesos del despertar de la conciencia tiene 45 años pero lleva más de 20 años dedicados a la sanación y a darse por entera al servicio al servicio de todos sophie hermana del alma otra red luminosa de estas maravillas que te teje la vida y que he tenido el honor de conocer igual que todas nosotras y es un honor maravilloso, Sofi, tenerte aquí, hermana del alma, hermanita linda, todo tuyo, el bastón de la palabra, gracias. Gracias, hermana mía, gracias a todas, bienvenidas todos y todas a este momento circular, este momento de unión de bien, consciente, estoy sumamente honrada, guarita querida, hermana de mi corazón, gracias por ese saludo, por ese abrazo, por esa entrega, Adita, porque así te llamo desde que tengo el gusto de, de estar en contacto contigo, gracias por todo esto. En, mi compromiso vibra, vibra fuertemente desde que tengo uso de, de conciencia sobre mí misma y hoy por hoy estoy con ese mismo latido que decía guaraní fuertemente anclado, fuertemente manifestado a través de, de todos estos vínculos, de todas estas experiencias en las que estamos sumergidos, consciente o no consciente o inconscientemente y por lo tanto me siento increíblemente honrada por poder conectar de corazón a corazón con cada uno de los que estamos en contacto. Eh, anoche revisaba un poquito esta oportunidad que se me da. Y igual que mi hermana Guarani, no había preparado nada. Soy de quien se deja guiar por el alma y por el corazón. Como muchas veces escribo en mi pequeño espaciecito de internet y digo es eh, mi guía, mi ancla, mi, mi todo. Mi corazón es todo para mí. Él, él me impulsa absolutamente a todo. Y entonces surgieron unas pocas palabras. Y estas palabras se, tra se tradujeron en amor. Y mientras escribí, reflexioné en el despertar del amor, que no podía ser de otra forma. Tenía que ser así de intenso, así de grande. Desbordaba de mí esta intensidad. Esta fuerza, anoche, que escribía y revisaba. Y la reflexión más grande que concluí es que hoy por hoy se hace mucho más consciente el contacto y el vínculo entre todos. Y todo. Todos y todos. Todos y todos. Todos y todo estamos conectados desde la misma fuente desde la misma esencia padre-madre para existir sin esa esencia no podría nada ser y ahora que estamos conectados tan fuertemente y vinculados conscientemente porque sé que muchos lo estamos sintiendo así de fuerte también sé que nos estamos despertando en la responsabilidad de nuestro dar, de nuestro ser y de nuestro estar. ¿Qué calidad de energía le estamos ofreciendo a este momento en el que somos uno? Siempre lo hemos sido. ¿Qué calidad de energía le estamos ofreciendo a nuestra existencia? Esta comunidad humana, tierra, y cuando digo humana, tierra, decimos el vínculo del ser humano con todo lo que nos rodea, que nos da vida. Requiere de nuestra conciencia más pura hoy por hoy y de la mano está un compartir generoso, bondadoso, tranquilo, comprometido a que todos tengamos posibilidades de evolucionar en esta conciencia, en este despertar, a nuestro propio ritmo. No hay reglas. No hay reglas. El despertar de la conciencia, así como somos comunidad, también tiene su aspecto único, particular, singular. Para cada uno su tiempo y para cada uno su proceso está despertando lo que necesita. No nos apuremos, no es una carrera es suficientemente intenso ya, como para obligarnos a que sea algo más exigido. Esta intensidad es la del amor, esta que estamos sintiendo, que a veces nos hace dudar y sentir que estamos al filo de la nada. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar pasado mañana entonces contamos en la hora y este ahora nos está brindando exactamente lo que necesitamos ni más ni menos nuestra responsabilidad de existencia es una invitación formal a mirarnos en cada instante como co-creadores, a mirarnos cada instante como pequeñas partes de este todo que conformamos. Independientemente de los nombres, las apariencias, las etiquetas, que hayamos puesto y hayamos inventado somos uno independientemente de las lenguas el corazón siente igual la unión desde el corazón es única e igual en todos independientemente del momento evolutivo y conciencial por el que estamos atravesando como seres únicos. Desde el nivel del corazón, somos uno. Esta intensidad del amor, que nos lleva hacia adentro, y todas y estoy segura que todos estamos dándonos cuenta de aquello, afuera dejamos, afuera en apariencia dejamos de distraernos ya. Y de corazón yo les digo gracias por este tiempo, las circunstancias están ofreciéndonos este regalo. Y al no distraernos ya tanto, y llevarnos hacia adentro, hasta forzadamente. Se nos permite encontrar nuestro universo interior. Por lo tanto yo propongo y sugiero, o oh, he venido a sugerir y a ofrecer, Tres pequeños ejercicios, pequeñitos, para meditar no se necesitan grandes reglas, experiencias extremas, creo que no hay una más extrema que la que estamos vivenciando hoy por hoy. Tampoco se necesita leer mucho, todos hemos meditado incluso sin saber que eso se lo etiqueta como meditación. Por lo tanto, acudiendo a esa naturalidad y abrazando esa cualidad natural de todo corazón y de todo ser, les invito a hacer estos tres ejercicios. El primero es la respiración de amor y es un trabajo que surgió de una introspección en la que me encuentro o me encontraba cada tanto para autosanarme. El reconocimiento de la necesidad de autosanación Surge de la incomodidad. Cuando nos sentimos incómodos con nosotros mismos, algo está pidiendo ser sanado. Y recuerdo que desde niña, mi mentor, primaedro a quien oro infinitamente, mi padre, abuelo, mi primer guía, mi abuelo materno, me enseñó a respirar conscientemente. Y sé que esto trasciende tiempos, trasciende condiciones, trasciende espacio. Y sé que esto es sumamente útil hoy por hoy. Como Él me lo regaló a mí, yo se lo regalo a todos. Y como digo, el detonante fue esta incomodidad que me llevó a conectar con este ejercicio. Les invito a que cerremos los ojitos un instante. Y nos sintamos. Sintamos todo esto que sentimos y llevamos. Hagamos un recorrido interior por todo nuestro ser. No importa por dónde comiences, no importa por dónde vayas. Siéntete. Y ahora vas a atender a tu respiración. Y vas a encender la intención. De respirar amor. Y vas a decirte internamente, inhalo amor. Exhalo, amor. Inhalo, amor. Exhalo, amor. Inhalo, amor. Exhalo, amor. La intención, amor, amor que circula en ti, que circula hacia todo. Que sana en ti y sana todo. Y lo vas a practicar conscientemente todo el tiempo que necesites. No hay reglas. No hay reglas. Tu tiempo... Tu estado es perfecto, tal como es. Inhala amor y exhala amor cuando quieras, donde quieras, las veces que necesites. Mi segunda propuesta. mi segundo regalo, humildemente. Vamos a activar la paz. ¿Y por qué digo activar? Porque está ahí. Todo, absolutamente todo, mora en nosotros. Y por eso recalcaba el hecho de conectar con nosotros para encontrar el universo, para encontrar nuestro universo. La paz está ahí y la vamos a encender. Te invito a que busques un espacio donde puedas caminar. No importa si es pequeñito, no importa si son 10 pasos, no importa si son cinco pasos, das la vuelta y regresas y haces mil pasos. Pero vamos a hacer una conexión consciente con esta paz. Y mientras caminemos suavemente, conectemos con el centro cósmico de nuestro ser. Con este centro que nos, con, nos conecta y vincula con absolutamente todo. Entre sus pechos y la garganta, un poquito más arriba, el corazón místico, el octavo chakra. Vamos a conectar ahí, de preferencia con sus dos manitos, Y mientras caminamos, vamos a hacer que cada paso se acompañe a esta manifestación. Soy paz. Soy paz. Soy paz. Y entonces caminas conectado con tu Místico activando tu paz, hazlo pausadamente, Haz, hazlo sintiendo profundo, siente profundo. Soy paz, soy paz, soy paz. tu vibración energética se sintonizará con este estado y se volverá un emanador de paz para ti y para tu entorno. No esperes resultados, solo hazlo. No evalúes lo que ocurre alrededor, solo vívelo. No juzgues lo que funcione aparentemente o no. Practícalo. No se te olvide, es muy sencillo. Alguien decía que la paz no es cuando tú te vas a una montaña, te sientas en silencio Y no ocurre nada. La paz es un estado bondadoso y silencioso cuando todo está en guerra alrededor. Si es un estado, nos pertenece si nos pertenece, es parte natural de nosotros, como el amor, como la alegría. Así es que hay que acceder. Hay que ascender. Y la tercera sugerencia el tercer regalo y surgió cuando ya estaba por cerrar eh, mi reflexión de este tiempo único fue el de acentuar la conciencia de conexión total de acentuar la conexión con todo y todos yo recalcaba al inicio, todos conectados con todos, y todos conectados con todo. Porque desde la perspectiva esencial de lo que conforma todo, que lo han denominado los científicos partículas, que son la esencia, el quinto elemento, el espíritu. Todo vibra y todo es una danza de energía. Dicen los teóricos que se ve esta danza como cuerdas. que se mueven. Ellos dicen, tienen un movimiento y una vibración. Nuestros ancestros entendían a eso, lo veían como el espíritu, el gran espíritu. Entonces todos y todo danza. vibra, es parte perfecta de todo lo que es, lo que alcanzamos a entender y lo que no, lo visible, lo invisible, lo comprensible y lo no comprensible. Lo mágico de ser humanos es tener la conciencia de que podemos danzar como queremos danzar. Le llaman autoconciencia. Saberme que existo y poder elegir cómo existo. Entonces surgió este ejercicio para reforzar la calidad de conexión con todo y todos. Para dejar de resistirnos a los vínculos que tenemos con la realidad. A veces son abrazables y a veces no pero esa distinción solo está en la mente en realidad todo se está manifestando en una perfecta danza de infinitos colores de infinitos sonidos y como decía mi hermana Amada Guarita, me hizo sí, recordar sí. que yo le decía a un maestro muy, muy querido con el que me inicié: Somos seres multidimensionales. Y él decía: ¿De dónde sacas eso? Siento, siento que no estamos solo expresándonos en esto que creemos que somos. Siento, no pienso, siento que estamos en todas partes. Siento que estoy extendida hacia todo. Y me miraba y me decía, ¡ay, niña! Y hoy siento más. Y sé que tú también. Así es que vamos a hacer este pequeño ejercicio también para fortalecer esta conciencia. Sí, mejor cerramos los ojitos también en este momento. Y vamos a llevar la mirada directo al centro del pecho. La mirada interna. Llévanle, llévenla hacia el centro del pecho, justo en la mitad, entre sus pechos. La mirada interior desciende y con la mirada interior desciende la mente. Con la mirada interior que desciende, desciende la atención. Con la mirada interior que desciende, conectamos mente-corazón. Y allí vamos a ver cómo encendemos un gran sol, un gran sol, un sol infinito, inmenso. Haz lo que empiece como tú puedas, como tú sientas. Enciende este sol. Conectadamente, corazón, encendemos este sol. Y se expande. Y se expande. Y surgirán unos rayos de luz de este sol. Y van a viajar más allá del tiempo, más allá del espacio hacia los soles de los corazones que tú desees conectar. Haz que viaje tu luz en forma de miles de rayos y conecta con todos los corazones que quieres conectar. Y en ese vínculo que se genera, solo se transmite amor el amor puro, el amor del silencio conecta, conecta con todos, incluso los que están en otros planos, que ellos también tienen la vibración, conciencia, corazón, latente, Conectate en su recuerdo, en los que estamos aquí ahora, en los que están en otros planos. Conecta. Son infinitos rayos de luz. Y solo emana amor-silencio. Y si deseas, Conecta con otros seres que no conoces, que nunca has visto. Si aparecen, tu conciencia conecta. Son infinitos, el amor es infinito. Nunca se gasta, nunca se acaba. Y cuando se entrega, se multiplica. Siente la conexión. Experimenta en la silencio. Porque el amor es infinito. Y mantenemos esta conexión limpia, bondadosa, infinita. Y vamos a continuar nuestro día manteniendo esta conexión consciente y activa. porque eso es lo que realmente somos, uno. Entonces, van a respirar profundamente y vamos a volver a contactar con nuestro ahora, Y vamos a continuar con lo que tengamos pendiente por hacer. He sentido la energía uh -huh. profundamente. Estoy impresionada y muy agradecida. Sumamente honrada. Sí, es hermana, todas y todos la estamos sintiendo, te lo están diciendo además las hermanas y hermanos ahí en el chat. Energía, medicina absoluta. Sofi, hermana. Gracias es, hermana. por todo gracias. este Soplo de aire fresco, lleno de paz, de brisa. Quiero dar el audio a todas y a todos para que te lo digamos todas. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. gracias. Esta oleada, Sophie, de amor, gracias, este abrazos sin fronteras, gracias, ¿Qué emoción tan grande? gracias, hermanas, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Gracias. Esta, esta, esta posibilidad es maravillosa, de verdad, de verdad. Gracias a todo lo que ocurre porque es perfecto. Gracias, mi hermana del alma. Gracias, hermana amada. Gracias a ti por tejer redes de luz con tu ser, con tu luz, con tu alma. Sofi, hermana amada, te agradecemos, te abrazamos, te apapachamos. ¿Cómo decís esa palabra tan hermosa? Y gracias por estos regalos que nos brindas. Gracias. Los. Usaremos. Les apapach. Les apapach. Grandes favor. herramientas. Gracias, Sofi. Gracias. gracias, hermana. Gracias, gracias, gracias, mujer. Medicina, maravillosa. Sofi, qué importante. La respiración, tener conciencia verdad de, de algo tan vital como ese puente entre el cielo y la tierra que funciona de forma milagrosa, sin ni siquiera solicitar nuestro permiso, es la esencia la esencia inmortal de lo que somos la vela encendida que iluminamos entre todas esa misma flama que mantiene iluminada nuestra esperanza dijo la llama profunda el ser humano Dio un salto evolutivo inmenso cuando descubrió el fuego. Quizás el desafío de este tiempo de hielo en el alma del mundo sea descubrir otro fuego, el fuego interior, y atreverse a avivarlo. Y avivándolo estamos con esta velita además que creé el otro día con las hermanas del curso de herbología estuvimos haciendo la velita con toda la intención para traerla aquí y como hablaba guarita hacer de cada acto una intención de medicina seguimos haciendo ese puente de luz y vamos desde ecuador a dar otro salto cuántico, de nuevo volvemos a Argentina. Hola, queridas hermanas. Qué felicidad que tengo de poder estar aquí compartiendo con todas ustedes esta gran red que va creciendo en todo el planeta. Muy agradecida a todas las hermanas de conocimiento y de sabiduría ancestral que están compartiendo este espacio poderoso y la bondad de su corazón de poder expandir y permitir que esto llegue a tantas y se multiplique. De eso se trata este momento. También agradecida a nuestra querida hermana a Ada Luz Márquez, que ha sido quien ha propiciado este encuentro entre todas, esta unidad, esta hermandad. Nos toca estar aquí, presentes, unidas y fortalecidas, más que nunca, en la historia de la humanidad. Bueno, me quiero presentar, yo soy Marisa Rieta y estoy viviendo en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina pero soy uruguaya, soy de un país muy chiquito que se llama Uruguay que está pegadito a Argentina pero ahora estoy hace muchos años aquí, que es un lugar maravilloso y también les quiero contar que, que voy a estar compartiendo eh, la tarea que venimos haciendo con mi esposo. Yo soy de terapia del canto, mi esposo Alberto Kuzerman, que ha sido el creador de esta técnica, donde utilizamos el canto, la danza, las visualizaciones, eh, todas técnicas que han venido utilizando los pueblos originarios de la historia de la humanidad y que aún siguen utilizando. La terapia del canto es una herramienta que nos ayuda a poder detener el diálogo interior de la mente. Detener el diálogo, el diálogo interior cuando ese diálogo interior es un sufrimiento que viene y se instala y no sabemos cómo hacer para parar de pensar en eso que nos hace sufrir. Hoy, en este momento, ante esta prueba tan profunda que estamos transitando, tenemos muchas emociones que por ahí nos desarmonizan y esta herramienta, que es tan simple, que solamente es cantar para que salga de aquí la medicina y de esa manera convertirnos en eso que cantamos de esa forma desalojamos ese canto que también está aquí pero que nos hace sufrir del miedo que pase o no pase eso la angustia de qué va a pasar conmigo, con mis seres queridos entonces, nosotros implementamos estas herramientas y, y es, es muy fácil porque cada uno las va incorporando a medida que se va repitiendo y luego se hacen presentes aquí como un aliado que viene a asistirme no es algo que tenga que buscar afuera sino que nace de aquí adentro y es algo que sale vieron que muchas cosas que nosotros eh, a veces no expresamos, no decimos, no pedimos, no comunicamos se quedan acá este es el lugar, el chakra laringeo ¿verdad? donde están acumuladas y trancadas a veces muchas emociones muchos procesos que nos cerramos eh, bronca, enojos resentimiento de cosas no dichas entonces al cantar sucede que es como si destapáramos algo que estuvo ahí hace mucho tiempo y se libera eso, pero principalmente, más allá de liberarse de aquí, se libera de esta memoria que a veces sin proponernos viene o nuevamente ese recuerdo de sufrimiento que nos conecta con el dolor y con el sufrimiento. Entonces, al cantar, nosotros lo que hacemos es limpiar la mente, destrabar la energía que quedó ahí emocional y entrar en el campo de la conciencia y de la sanación que de eso se trata cada una de nuestras vidas por eso nosotros decimos que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que recordar que somos un instrumento de música porque bajamos con este instrumento de cuerdas que son las cuerdas vocales y de viento que es la respiración del aliento de vida que tenemos constantemente cuando nosotros cantamos, nos convertimos en la música. La música muchas veces hace bien escucharla, cuando estoy pasada de revoluciones o exigida, y hay muchas músicas bellas y hermosas que producen y cambian el estado de ánimo. Pero nosotros damos un paso más, donde nosotros somos la música cuando cantamos y producimos esa nueva frecuencia cuando todos nuestros resonadores comienzan a vibrar en esa sincronía y en esa armonía que va generando el canto donde lo que propicia es lo bueno lo benéfico lo sanador lo liberador volver al silencio de la mente es volver a la paz volver al silencio de la mente es empoderarnos tomar las riendas de nuestra vida porque si no que somos esclavos de la mente la mente hace conmigo lo que quiere y me lleva a pensar en situaciones de sufrimiento que no existen. Pero yo sufro de eso que pienso y no está pasando aquí. Entonces el canto lo que hace es hace que yo me haga dueña de la mente. Y cuando yo me apodero de mi propia mente, la puedo enfocar a lo que sí quiero que me suceda de bueno. ¿Cómo? canto eso que quiero que me pase visualizo eso que quiero que me pase lo veo ya realizado para mí veo el momento cúlmine donde ya está pasando eso aunque mis ojos aún no lo vean ¿por qué? porque de esa manera lo estoy creando si no mi mente está creando esto entonces ¿para qué me sirve cantar? cuando yo canto me despierto vuelvo a esta conciencia presente y me doy cuenta de mí ah, hace rato que estaba pensando en eso que me hace sufrir entonces puedo elegir si quiero seguir sufriendo sigo pensando en eso pero si quiero mi bienestar voy a enfocar visualizando invocando y atrayendo eso que quiero que me suceda el canto me ayuda a eso porque me devuelve a la conciencia presente que es lo único que existe. Este ahora. Y en este ahora es que es necesario soltar los miedos, el pasado. Porque no puedo seguir gastando tanta energía en, en, el, en los miedos, en el resentimiento, en el pensar qué va a pasar después. No sé qué va a pasar después. Porque cada instante es nuevo. Hoy ya se perdieron los referentes todo nos impulsa a animarnos a aventurarnos en este cambio que ya está sucediendo en todo el planeta donde sí están sucediendo situaciones que no las deseamos por supuesto pero también debajo de todo eso se está moviendo una nueva semilla que está ahí moviéndose debajo de la tierra tratando de echar sus raíces para firmarse, para estar bien firme, para poder atravesar la piel de la Tierra. ¿Y ¿Quiénes son esas semillas? Nosotros mismos. La Tierra está cambiando y nosotros es necesario que la acompañemos en ese cambio. Por eso está sucediendo todo esto. Y si miras en tu corazón, en algún rincón de tu corazón, seguro que en algún momento añoraste un cambio, algo nuevo, Salir de lo repetido, de todos los días, de la vida rutinaria, de lo esquematizado, de lo monótono. O quizás no, ya estabas en el camino. Pero este es el momento de la expansión, del gran despertar. Por eso la Tierra nos está desafiando amorosamente a vibrar en su misma sintonía. Ella ya lo está haciendo. Se está reciclando de nosotros, los seres humanos, en este lapso de tiempo. Y nosotros es necesario que acompañemos ese proceso para poder estar alineados con el proceso de la Tierra, todos juntos. Bueno, habría mucho para decir, pero también sé que el tiempo apremia en este espacio y me encanta esta posibilidad de poder compartir. Así que lo que vamos a hacer en este momento, eh, vamos a empezar a compartir un canto. Este canto trabaja las situaciones de miedo, cuando el miedo está en mi cabecita de algo que todavía no está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer, te propongo, si querés, vamos a llevar todas y todos, porque sé que también han sido invitados hombres, que son, me gusta decir, los nuevos hombres, que ya están acompañando este proceso. Vamos a, a llevar la mirada al interior... Vamos a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz, soltando por la boca, una vez más. Y vamos a llevar nuestras dos manos apoyadas en el corazón y escucho el latido de mi corazón ahí en la palma de mi mano estoy viva estoy vivo el regalo más precioso que tengo en este instante y me quiero preguntar en ese corazón mío en ese lugar tan recóndito que a veces ni mis seres más queridos pueden llegar ¿cuál es ese miedo que me vino a visitar en el último tiempo? Inspiro luz para ver esa respuesta en mi corazón Y me pregunto ¿Tengo miedo de que me pase algo malo a mí? ¿Tengo miedo de que le pase algo malo a algún ser querido? ¿Tengo miedo de lo que va a pasar, va a venir después? Inspiro luz para encontrar esa respuesta en mi corazón. Y cada vez que venga ese miedo, que viene y de repente vuelve y se va, y regresa, en el momento que vuelva lo quiero esperar con un canto aliado para traspasar y superar ese miedo y empoderarme en este momento presente. La letra dice, yo soy el canto que limpia todos los miedos. Yo soy el canto del feliz duende del viento. Yo soy el canto que limpia todos los miedos. Yo soy el canto. que es como un guainito, así, como bien para arriba la energía, sería lindo que lo bailaras, que no solamente lo cantaras. Porque cuando estamos cantando y a la vez estamos danzando, es muy difícil que venga a la mente a traernos ese pensamiento de sufrimiento. Donde lo que hacemos al cantar, le estamos haciendo un encantamiento a la mente. La estamos sacando de ese hechizo, que me produce a mí misma y me paraliza y me deja ahí. Pero cuando viene el canto, se activan todas las neuronas, todas las células, están escuchando ese canto y todo nuestro cuerpo está cantando, no solo la voz y la garganta, nos estamos empoderando. Y en ese momento que estamos cantando este canto, el miedo no está, porque en realidad no está, porque cuando estoy cantando, ¿dónde estoy? Aquí, en este presente, donde esa amenaza no existe, en este ahora, en mi vida. Este canto le gusta mucho a los niños, cuando tienen miedo a la oscuridad, y cuando tienen miedo de quedarse solitos, y entonces también poder compartirlo con los niños es muy lindo, porque ellos también nos dan una energía de, de lo lúdico, del juego. Así que también para que lo puedan compartir. Que lo puedas compartir con alguien que sientas que también está transitando un momento de miedo. Le puedes enviar este canto. Sabemos que todos somos energía. Y este canto va a llegar a asistir a esa persona o enseñarle la canción para que la cante. Es importante que la cantes. Porque cuando la cantas, se detiene el diálogo de la mente. ¿Mm? Y bueno, también sentía que en este momento toda la humanidad tenemos una oportunidad maravillosa de poder conectarnos en este retiro de que cada uno estamos en nuestra casa y en esta casa interior que cada uno somos, para poder evaluar en qué momento estamos parados en nuestra vida. Si, si nuestra vida tiene sentido con lo que veníamos haciendo, si estábamos realizando lo que sentíamos que queríamos hacer si estábamos también en vínculos o en situaciones o en lugares que elegíamos o si estábamos nada más como algo que automáticamente se fue dando de esa manera y nada más lo dábamos por hecho este es el punto y el momento de poder recontratar la vida estando aún aquí sin haberme ido, poder elegir cómo quiero que sea mi vida, hacia dónde quiero enfocar mi vida, qué es lo que quiero hacer, qué es eso que no voy a postergar más. Y si es algo que quedó ahí en compás de espera, recuerdo que lo que está ahí esperando es algo que me representa, que me posterga a mí mismo. Entonces voy a enfocar en eso para que pueda realizarlo y concretarlo por eso voy a decretar en este momento volver a nacer estando aquí en la vida renovar mi contrato de la vida y poder poner bien en claro qué es lo que quiero para mí con letras bien grandes y sellarlo con el latido de mi corazón agradecer el estar viva, vivo aquí en este momento es una bendición ser testigo de este momento, en el planeta, en mi vida y con todos los seres que amo. Así que te invito a llevar nuevamente la mirada al interior, las manos en tu corazón. Y si te animás, sería muy lindo que cantaras vamos repitiendo entre todas y entre todos este canto de renacimiento porque la tierra el universo el sol y la luna ya te estaban esperando estoy por nacer Pero no me quería ir sin antes traer un canto, que es un canto muy poderoso. La letra es de un cacique de, del país de Chile, de la comunidad mapuche, Abel Curruinca, un lonco, un jefe de tribu, que tiene un mensaje que yo considero imperecedero, como los alimentos que son imperecederos y que tienen mucha vigencia en este momento. La música es de una cantante mapuche también, Aime Painé. Ninguno de ellos está en este plano, ni Abel Cumrinca, ni Aime Painé, pero han dejado este mensaje y creo que tiene mucha resonancia para este momento de la humanidad. Habla de que todos somos una sola alma y formamos parte de la tierra, que nuestras almas nunca van a poder morir pero sí transformarse y nunca apagarse que somos una sola alma transformándose todo el tiempo con la tierra primero la voy a cantar en el idioma originario Mapudungún el idioma de los mapuches y luego en nuestro idioma y si te animas, la podemos cantar juntos y que la tierra nos escuche, que estamos unidos a ella Podemos llevar la mirada al interior, imaginar que todos somos una ronda abrazando a la Madre Tierra, ahí en el espacio, una gran ronda humana que la envuelve como en círculo, como ella lo es y nos envuelve nos acumula en nosotros. De ella. y somos parte de ella, no podrán morir nuestras almas. digamos, unidos en este lazo invisible y tan poderoso. Te quiero contar que todos estos cantos, si querés seguir conectada, los puedes encontrar en Spotify, a mi nombre, Marisa Rieta, también en, en el nombre de Alberto Kusselman lo vas a encontrar, también nosotros estamos eh, todos los días a las 19 horas, hora argentina, dando conciertos en vivo, nos vas a encontrar como Terapia del Canto en Facebook, en YouTube, en Instagram, todos los días elevando la vibración del planeta y la energía. Nosotros también tenemos cantos como Terapia del Canto en YouTube. Nos puedes encontrar ahí para poder seguir conectados y seguir llevando el canto a tu vida. Gracias, gracias, gracias por esta maravillosa oportunidad. Seguimos conectados y conectados en esta gran red de luz. Bendiciones para todos los seres del planeta. La hermandad y la unidad sea en todos. El amor es la herramienta. Realmente... Marisa, hermana, nos quedamos sin palabras y con miles de lágrimas. Era como tanta sanación en el alma, hermana. Maravilloso ser de luz. Aquí te están dando todas las gracias. Quiero ponerte en pantalla, en directo, aunque sea para saludarte, hermana. Aunque no tengas buena, buena conexión, pero que te podamos saludar y darte las gracias también en vivo, ahí te tengo, a ver si ahí te puedo conectar, sí. hermana hermosa, acá estoy, sí. ahí, ahí, ahí te veo, ahí te veo ahora, ahí no, acá... estás, hermana maravillosa, no se preocupen que, no que yo también estoy llorando ser Yo de luz I... absoluto, ser de luz absoluto. Hermana, quiero poner el audio a todos y todas para que te demos las gracias, por favor. Oh, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.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 Ahí te doy el audio, ahí te podemos saludar, gracias. Bueno, yo también estoy muy emocionada, muy emocionada. Eh, la verdad es que compartir todo esto en este momento del planeta, sabemos que todos fuimos autoconvocados y que super... pactamos arriba para hacer esta tarea, esta misión, y todos todas quienes están acá, estas 21 mujeres, y las mil almas que están ahí, y los dos mil que se quedaron esperando, y todos los del planeta, eh, estamos en un lugar, consciente o inconsciente, transitando esta gran oportunidad del planeta, que es este gran salto cuántico al que nos invita la Madre Tierra. Eh, mi bisabuela era mapuche, por eso siento que cuando canto ese canto, que a mí me emociona mucho, siento que ella canta conmigo. Y que en este momento, más que nunca, la Tierra nos está llamando con todo su amor. Y es imperioso que la acompañemos, porque es la forma en que vamos a seguir sembrando cada uno nuestras semillas. Todos somos faros de luz, todos somos luces encendidas todos estamos preparados para entregar, compartir y expandir lo que cada uno trajo para dar. Nada es pequeño, nada es mediano, todo tiene la misma expansión y la misma eh, impresión del corazón y del amor, que esa es la llave de este momento, el amor, la compasión, la confraternidad, el, el compartir, el repartir, todo esto es, son esquemas que se están rompiendo de milenios, milenios, milenios que están detrás nuestro. Pero también todos nuestros ancestros están transmutando con nosotros en este momento, para los que vendrán, para todos nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y nosotros estamos siendo semilla, poderosa, cada una desde su lugar, acompañando y siendo testigo de esta gran oportunidad planetaria. Así que yo... Estoy más que agradecida, muy emocionada de verdad, de compartir este momento Marisa, con todas. Tan ustedes, hondo. Cantadas. Tan hondo tú. Hermana, me están pidiendo desde el chat y desde todos lados que nos presentes al guitarrista, por favor, queremos conocerle, queremos verle, me están diciendo que sí, presentemos sí, sí, sí. y le demos las gracias también al guitarrista maravilloso, aquí activo todos los audios. Gracias, gracias. Los audios. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Arisa, Alberto, gracias infinitas. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias por el amor que nos brindáis y que aquí se siente y que aquí entre todas co-creamos y germinamos y hacemos florecer todos esos cantos y todas esas eh, medicinas. Gracias, gracias a ambos, gracias a todos por esta maravilla que nos brindáis y que se queda para siempre en nuestros corazones marisa alberto compañía familia familia planetaria gracias desde lo más profundo del corazón gracias gracias gracias que de verdad que qué belleza absoluta todo tiene un propósito mucho más grande que que uno que uno mismo pueda creer y el veros, todas estas almas reunidas aquí, yo lo quiero poner así y me hace mucha ilusión, qué pena no poder ver todas las pantallas porque es tan hermoso vernos a todas y a todos en este mismo sentir, en este mismo iluminarnos, en este mismo acompañarnos desde todos los puntos del mundo, desde todos los lugares de nuestra madre tierra, alimentando, abrazando a todo el planeta entero y siendo abrazadas y abrazados por toda nuestra Madre Tierra. Ahí está Beatriz Alteide también, que el otro día nos hizo su ponencia. Abuela maravillosa, ahí estáis varias abuelas y hermanas y hermanos de todas partes del planeta. Deciros que más allá de estas ponencias que hacemos cada día, este domingo 5, Será maravilloso que nos reunamos. Todas las ponentes que podamos, todas las guardianas de la Tierra, mujeres medicina y hombres medicina, y todas y todos en familia, en tribu, y hagamos un círculo planetario, todas y todos juntos, pero deciros que esto no quede tampoco aquí, como decía, pues un poema que escribí, de que me sirve escribir poesía y la guardo en un cajón, ¿no? ¿De qué sirve si esto se queda en un cajón? Esto no puede quedarse en un cajón. Esto tiene que hacerse expansivo, planetario, en estos tiempos que están aconteciendo más que nunca. Necesitamos este arrope y este abrigo. Y en cuanto acabe este congreso, a partir del próximo lunes, vamos a empezar a compartir desde el canal de escuelas de la Tierra de YouTube íntegramente todas las conferencias para que todas estas voces de luz maravillosas, todas estas voces sabias toda esta medicina llegue a todos los confines de los corazones del mundo gracias gracias gracias hermanas y hermanos mañana nos volvemos a encontrar de nuevo a las 7 de la tarde hora de españa y hora equivalente en los demás países aquí tejiendo redes de luz gracias gracias hasta mañana y os activo sí, el audio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. Muchas gracias. Amor, ¿no? No, muchas no, gracias. No, muchas sí. muchas muchas gracias. Muchas muchas muchas muchas muchas gracias. gracias.